y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una hermosa mesa repisa así como esta la cual pueden poner en su sala o sobre su escritorio o donde quieran para este proyecto utilizaremos una varilla roscada dos tablas Iguales, de igual tamaño, de iguales medidas Una broca del tamaño de la varilla roscada Tuercas del tamaño de la varilla roscada Una cegueta Y un taladro mm -hmm. sí. Lo primero es recortar la varilla roscada en cuatro partes iguales Limamos los bordes Luego vamos a trazar unas líneas De tal forma que queden a 3 centímetros De cada uno de los bordes Hacemos lo mismo en la otra tabla también hacemos un, un hueco en cada una de las intersecciones con un borrador para lápiz y ahora va a preparar el sellador se colocan dos de de thinner, una parte de sellador Y ahora con una lija 120 Vamos a lijar la superficie Ya Ahora vamos a utilizar una lija más delgada para darle un acabado un poco más by. ¿vale? Le pasamos un trapo húmedo para retirar todo el polvo, el exceso de polvo que nos haya podido quedar. Después de pegar la plantilla en la que vamos a colocar nuestro dibujito Lo vamos a pintar Por ejemplo yo quiero pintar acá el símbolo de Deadpool El loguito Deadpool colocarle la K en aerosol hay que agitarla primero oye casi me enlache que va la parejita varillas con sus bordes bien limados y lo que vamos a hacer es a colocar una tuerca con una arandela en cada borde tenemos las tuercas con arandela lo que vamos a hacer es a meterlas dentro de la tablita Colocamos Más arandelas Con su correspondiente Tuerca Otra Hasta la mitad de cada barra Cada varilla algunas arandelas una arandela en cada una de las varillas luego vamos a colocar la siguiente tabla colocarle una arandela en cada uno de los otra por cada varilla Estos se llaman topes, topes de caucho, para colocarlos en las, en las patas de las sillas. Vamos a colocar un tope en cada pata y vamos a rellenar el espacio vacío utilizando silicona. Con esto ya tenemos nuestra mesa, súper bonita, súper económica y súper útil. te gustó, no olvides darle like y suscribirte, yo soy Rafa 2013, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto